Hola chicos, feliz año, puesto que no nos hemos visto desde hace un tiempo atrás y volvemos aquí con los vídeos de matemática discreta y en este caso teoría de grafos, que nos lo han pedido bastantes personas. Entonces, un grafo se define de la siguiente manera: G igual a VE. V serían los vértices y E está en inglés, que sería en inglés ETS y en español son aristas, ¿vale? Entonces, como ahí, bien, como ahí bien dice, tenemos vértices y tenemos aristas. Pues eso es lo que vamos a montar. Tenemos un vértice, otro vértice... ...y vamos a montar pues nuestra arista. Y eso es lo único que nos dice, son las conexiones eh, entre estos vértices. Pensaba que esto, por ejemplo, podía ser Málaga... ...esto podía ser Granada... ...aquí podía estar Barcelona... No en el mapa de España, ¿eh? Pueden ser telecomunicaciones directamente. Podéis pensar también en las redes sociales. Si, por ejemplo, aquí estoy yo, que soy Fran. Y tengo un amigo que se llama Adrián. Y él, pues, tiene amigos también, ¿vale? Yo también lo conozco. Entonces, yo puedo decir que a Sotiris, lo conocí a través de Adrián, por ejemplo, o que eh, Sotiris y Fran tienen a Adrián como amigo en común, aquí como veis pues los grafos son bastante eh, interesantes, puesto que se puede aplicar a varias ramas, y no es la típica matemática aburrida, sino que aquí veis la aplicación. Entonces vamos a ver unos tipos de grafos, porque hay bastantes tipos de grafos, yo no lo podré explicar todo, pero sí explicaré eh, unos cuantos. Entonces tenemos nuestro grafo V, dibujamos otro grafo, por ejemplo este. Este, grafo, este tipo de grafo es simple, ¿vale? Porque simplemente tenemos los vértices y la arista que los une, no tenemos nada más. Podemos dibujar otro tipo de grafo. Y pues en este grafo le podríamos poner un, un valor a las aristas, y estaríamos hablando de un grafo ponderado, ¿vale? Aquí veis, 3, 4... Sería el coste de viajar desde este vértice a este vértice, pues 9. O en la distancia que hay. Imaginaros que esto es Cádiz y esto es Córdoba. Pues mmm, habría 9 kilómetros, cosas que no es la realidad, pero para que lo entendáis, pues yo lo explico así. Eh, ¿Más tipos de grafos que hay? Pues mirad. Tenemos los multigrafos. Y eso de multigrafos son... Eh, perdón, Que pongo aquí, ponderado. Sí, simple. El multigrafo pues, sería un ejemplo donde no existe solo un camino, sino que existen varios, por ejemplo. Eh, los simples tienen uno, los ponderados pueden tener uno, pero también pueden tener dos. Si os fijáis que vamos por la carretera antigua, tardaríamos pues 12, tendría 12 kilómetros y si ahora metemos la autovía pues tendría 9. Pensad de esa manera, ¿vale? Como que son caminos entre dos ciudades o que son conexión entre dos amigos, lo que queráis. Y otro tipo de grafo que hay, voy a borrar por aquí, son los grafos dirigidos. Quiere decir que eh, para ir de A a B solo tendríamos este camino. Pero para ir de A no se puede ir, ¿vale? Eso es lo que significa los grafos dirigidos. ¿Eh? Después de explicar esto, vamos a seguir con nuestra teoría de grafos. Si tenemos un par, por ejemplo, es igual a B, lo que nos está diciendo es que en nuestro grafo ¿vale? tenemos un, una lista que une A y B. Simplemente es lo que nos dice. Y entonces... Este par, AB, pertenece al conjunto de las aristas. No confundir con el conjunto de los vértices, porque vértices se cogen por separado. a pertenece a V, B pertenece a V, pero AB pertenece a las aristas. ¿Qué más, se pueden, qué cos, qué más cosas se pueden hacer eh, con los grafos? Pues podemos ver el número de aristas que tiene cada grafo, es decir, cuántas conexiones tienen con los demás vértices. Si tenemos otro grafo, por ejemplo, este que me ha gustado, A, B, C y D. Entonces, el grado de un vértice es el número de aristas que tiene, o sea, que inciden en él. Por ejemplo, el grado de C sería 1, 2 y 3 grado de A sería 1, el grado de B sería 1 y el grado de D también sería 1. Sería el número de aristas que inciden en el mismo. Y existe un, una definición o una proposición, la verdad es que como no soy matemático no os puedo decir exactamente lo que es, que nos dice que si G es un grafo. El que hemos puesto ahora mismo. Bueno, ahora mismo no antes. Nos dice que si G es un grafo, el sumatorio de los V pertenecientes al conjunto de vértices. De los grados. Es igual a 2. Por el número de, de, de aristas que haya. ¿Vale? Entonces... Eh, el grado de, de todos tiene que ser igual a 2 por el número de aristas que hay. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Eh, esto sería igual a 8. Y eso vamos a comprobarlo. ¿Por qué? Tenemos A, B, C y D. El grado de A es 1 y 2. El grado de B es igual a 1 y 2. El grado de C es igual a 1, 2, 3 y el grado de D es igual a 1. 3 más 1, 4 más 2, 6 más 2, 8. ¿Vale? Ahí es facilito de calcular. Pues voy a seguir borrando y continuamos con algo más complejo. ¿Cómo podemos representar un grafo sin necesidad de tener que dibujarlo? Porque si nosotros tenemos un grafo de la siguiente manera, entre tanta línea y tanto punto, pues nos podemos descolocar y no sabemos exactamente si este está conectado con este, si este está conectado con el otro. Entonces existen dos maneras, las que voy a enseñar yo, aunque puede que haya más, de representar un grafo. Y una e. Una e de ellas es a través de eh, una tablita, donde esa tablita colocaremos el número de, de vértices, ¿vale? Vamos a poner en nuestro caso el grafo anterior. ¿Y eh, cómo representaríamos este grafo en nuestra tablita? Pues tendríamos V1 está conectado con V4. V1 también está conectado con V2. De la misma manera, V4 está conectado con V1 y con V2. V2 está conectado con V1, V4 y V3. Y V3 pues, está conectado con V2. De esta manera, en el caso de que tengamos un grafo bastante amplio, podríamos ver fácilmente que eh, vértice está conectado con, con los demás. Y la otra manera de representarlo es mediante una matriz, que tiene un nombre muy curioso, que se llama matiz, matriz de adyacencia. Y como su nombre dice, representa la adyacencia de sus vértices, es decir... Eh, si tienen conexión con otro vértice Entonces lo que hacemos es eh, colocar V1, V2, V3 y V4. Y en columna también los cuatro. Y montaríamos una matriz de, en este caso, 4x4. Estos cuatro ve eh, vectores que tenemos aquí, V1, V2, V3 y V4... Después se realizaría mentalmente porque eh, esto no, no, se, no se suele poner los cuatro, las cuatro V entonces diríamos que V está conectado con V2 y le ponemos un 1 en la casilla que le corresponda y V1 está con V4 eh, V4 está con V1 V4 con V2 V2 con V1, V4 y V3 Y V3 solo con V2. El resto se coloca en cero. ¿Vale? Y ahí es donde está nuestra matriz de adyacencia. Cuando nosotros veamos una matriz como esta, pues diremos, ¿vale? El vértice 1 está conectado con el vértice 2. ¿Vale? Pues, seguimos. Dame un minutito. Continuamos. Entonces seguimos con grafo. Vamos a aprender ahora dos conceptos de, de grafo. Tiene que ver con los subgrafos y veremos el subgrafo propio y el subgrafo generador. Y os voy a poner ejemplo con el siguiente grafo que tenemos. Aquí. Tenemos un grafo G. ¿Vale? Como veis, tenéis 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7 vértices, ¿vale? Y entonces eh, un subgrafo propio de G sería el, un grafo donde los eh, los vértices de ese nuevo subgrafo son distintos del que tenemos aquí, es decir, que tiene unos cuantos pero no los tiene todos. Y, eh, o bien, las aristas de H no son iguales que las aristas de G. ¿Vale? y decir en conjunto completo. Pues si cogemos este mismo grafo, pues es un subgrafo, pero un grafo es subgrafo de sí mismo. Entonces lo que nos quiere decir esto, pues sería por ejemplo si cogemos esta parte. Tenemos esto de aquí. Sería un subgrafo propio. Porque eh, este tiene, como he dicho, siete vértices y este solo tiene 5 eh, tiene la misma forma, si veis, sería como coger esta parte de en medio y trasladarla aquí. Esto sería un subgrafo propio, ¿vale? VDH distinto de V de g, o bien EDH e distinto de g. Bueno, y lo iba a borrar, pero mejor lo pongo por aquí. El subgrafo generador contiene todos los vértices, pero eh, no contiene todas las listas. Entonces, ¿cómo haríamos? Que este grafo se convirtiera en un subgrafo generador de este otro. Lo empezamos pues, con lo mismo. Y ahora nos faltarían este vértice y este otro. Pues lo que haremos sería coger esta arista, por ejemplo, y esta otra. Como veis, le falta esta, pero no nos hace falta. Y si fijado os parece una personita, si le pongo una cabeza. <risa> Entonces. Entonces, este grafo sería el, el generador de, de arriba, porque tiene todos los vértices del otro, pero no tiene todas las aristas. ¿Vale? Espero que lo haya entendido, si no me, me decís, oye, Fran, tío, que estás colando aquí con la explicación, y yo lo repito. Eh, seguimos, ¿vale? Voy a borrar y continuamos.